Hola, hola, buenos días a todos nuestro, a nuestra comunidad que han parte de la red colombiana robótica educativa y a aquellos interesados en ver cómo desarrollamos en esta ocasión eh, de forma virtual eh, el contest de RoboJam. Eh, me presento, soy Joan Rojas y al Listo, Entonces estamos de la a minutos de iniciar. De RoboJam. Para que nos vayamos alistando, entonces se, se va alistando el equipo Bolívar Cody con el robot Monkey. Vamos a tener eh, la parte 11. 11 equipos en, este, en esta categoría. La categoría de hoy que se llevará a cabo se llama Bristle Race. Eh, esa categoría, vamos a, a mencionar que el objetivo principal es crear un Bristle Bot. Eh, ese Bristle Bot es un cepillo de cerdas que va a ir conectado a un motor que lo va a impulsar y debe correr eh, un metro cincuenta de distancia sobre una plataforma lo más rápido posible. Eh, este tiempo se va a ir cronometrando y así se va a ir teniendo en cuenta, se va a ir registrando los tiempos de cada uno de los equipos. Eh, recordar que todos los equipos resolverán el el reto lo resolverán en vivo eh, hoy. Eh, ellos tendrán la oportunidad de hacer una ronda inicial, que son todos los equipos, y se llevará a cabo seguidamente una ronda secundaria para los 10 mejores equipos que hayan resultado al final de la ronda. Eh, recordar y mencionar que esta competencia eh, es solo por... es solo para niños de hasta 12 años. O sea que los chiquitos de nuestra casa, los chiquitos que vemos inquietos corriendo por nuestra casa y que generan eh, esa creatividad y esas ganas de aprender, eh, van a estar el día de hoy poniendo a prueba sus habilidades en creando su visual box. Eh, cada equipo va a registrar eh, un máximo de tres... De los participantes y van a estar liderados por un docente mayor de edad eh, que va que a ser el adulto responsable de, de los chicos, chicos. Eh, recordarles que las reglas de la clasificación eh, se pues, llevan a cabo bajo los lineamientos que se les ha compartido previamente a los equipos y los jurados sean, sean los, los que, que lleven a cabo eh, eh, los tipos de decisiones que que se requieran eh, en el desarrollo de la actividad. Eh, entonces voy a... Oh, me, vamos a mencionar que esta actividad se llevará a cabo el día de hoy gracias a seis patrocinadores, que son Hacerlo Colombia SAS, muchas gracias por, por estar acá colaborando con, con estas iniciativas, a t Robótica, a Primadion, y la, la Fundación Tejer Ideas, el Cine Education Colombia y la Fundación Marina orange eh, Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por, llevar, por permitir llevar a cabo este evento de forma virtual, por el alcance, por permitir este tipo de estudios para los chicos eh, que están generando y que están creando eh, una nueva conciencia para, para el futuro. Recordar que el mundo es en día constantemente cambiante donde la industria de la tecnología en cuestión de segundos está innovando y debemos generar ese, esa conciencia e innovación en los más pequeños eh, vamos a darle el espacio a nuestros jurados eh, por favor invitamos a Javier Garzón que encienda su cámara eh, que es el subdirector de la RedCore y director de Scratch Colombia bienvenido a Javier Garzón Buenos días para todos, espero que estemos ya listos y preparados para la competencia ahorita. Eh, Eduardo Restrepo, que es más conocido como Mr. Robot, eh, bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos en esta actividad del día de hoy. Le invitamos a, a encender su cámara. Y finalmente tendremos a Juan Sebastián Osorio Quimballo, eh, que es ingeniero electrónico y docente de robótica y lleva una larga trayectoria en la docencia de robótica educativa. Bienvenido Sebastián Osorio, muchas gracias por estar acá. Eh, y le vamos a dar paso a que cada uno de los equipos se presenten. Eh, voy a ir llamando uno por uno con sus... Y presenten cada uno de sus robots, ¿vale? Por favor, el equipo de Bolivar Coding eh, se presenta. Van a decir qué representan, desde qué ciudad participan y presenten su robot. Somos de, Colón, de Cali, de Colombia. Colombia. Ah. Chicos, podrían oh, oh, oh, por favor, ¿sí? volver a, a repetir de dónde son. Es que el a... micrófono se, se cerró por un rato. Ah, Jimmy, a ¿De dónde son? Ah, de, de Cali. No, somos de Cali. Cali. Listo, chicos. Muchas gracias y atentos a la participación en esta categoría del Visual Bot. Eh, ahora también tenemos al Bolívar Coding con Red Spain. ¿Otro equipo participante también de la ciudad de Cali? Eh, no es Rex Payne, se llama, es Pablito. Ah, ok. Gracias por la aclaración. Hola, Hola soy Andrés Camacho. Soy de Colombia, de Valle del Cauca, y ese es Pablito. Listo. Gracias por presentarnos a Pablito. Continuamos con eh, Cortocircuito, el equipo Cortocircuito. Le damos la bienvenida y por favor que nos presenten su robot. Eh, chicos, ¿están ahí? Eh, vamos a entonces darle la bienvenida en lo que... De pronto hubo algún inconveniente con los chicos de cortocircuito y le vamos a dar la bienvenida a la escuela de robótica STEM Education con sus robots que estarán participando el día de hoy en esta categoría. Listo, entonces vamos a hacer la invitación a Javier Garzón para que inicien ya con la competencia. Javier, ¿estás ahí? Sí. Listo, entonces vamos a darle inicio a la competencia. Listo. Entonces ya lista el, del equipo Bolívar Coding el Robot Monkey. Recordemos que vamos a dar inicio a la primera ronda para todos los equipos. Uf, ¿Estamos listos? Estamos listos Estamos listos ¿Listos? Entonces a la cuenta de tres Arrancamos 3, 1, 2, 3. Listo. medio dio 7, 06. Eh, hola Javier, yo tengo 5, 8, 7, 5.87 segundos. De pronto es una cuestión de, del retardo, de cuando das el, el 1, 2, 3, a ti te va primero y a mí me llega después. esos es ese segundito de diferencia. Listo. ¿Cuánto, ¿Cuánto es que te dio, Sebas? Me dio 5.87. Listo. Entonces recuerden que de los dos jurados colocamos el menor. Es 5.87. Listo, Javier. Yo estoy tomando, pues para tenerte en cuenta, estoy tomando a partir del video cuando el chico oprime el botón, ahí yo estoy comenzando a tomar el tiempo. ¿Vale? Listo. ¿Te parece? Dice, entonces vamos a darle solamente la, la partida para que arranque. Y yo les digo ya, especialista del equipo Bolívar Coding, el robot Pablito. Me confirman cuando ya estén listos. Ya estamos listos. Un momento, ahora me ha listo yo. ¿Listo Sebastián? Hola. Sebastián? Hola, qué pena muchachos. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué pena, Javier y, y Sebas. Eh, una, una cuestión, para los, los tiempos, vamos a repetir ese, ese intento y que cuente el participante, por favor. ¿Listo? Para poder que así tenemos el mismo retardo. ¿Les parece? Mejor, para evitar el, el, el, la diferencia que estaba mencionando Sebastián. Sí, me sí, parece mejor. Que debido al, al retardo Eso, con la comunicación. Entonces, así el retardo es el mismo, entonces indican, los, los participantes hacen el 1, 2, 3 y ahí empezamos a tomar el tiempo. Entonces, ¿volvemos con el robot monkey? Por favor. Uno, dos, Listo, a mi medio 12.64 12.66 Entonces recuerden que quedamos con el menor, en 12.64 Y se alisa el robot Pablito para arrancar Uy, la... me dio tres treinta y dos, tres siete. Es, quedan 3.32 listo y se si alista el robot Mila, milagro de la fundación Marina aquí estamos Milagror listo. Hijo, uh, tranquilo, sereno no, pues, se, pues, es, bueno. pues es es eh, les hago jueces, una pregunta es el, jueces, el, el robot anterior no se le podía volver a contar de cero porque cogieron el robot en la mitad de la pista las reglas no dicen eso por favor lo reevalúan porque el robot lo, lo detuvieron en la mitad de la pista se devolvieron y volvieron a arrancar y no pueden volver a contar de cero eso no son las reglas. Eh, por favor, le vamos a pedir tiempo. un momento, por favor. En la mitad de la pista, se devolvieron y volvieron a arrancar y no pueden volver a contar de cero. Eso no son las reglas. No. Ja Javier, eh, ¿me estás escuchando? Chicos, estamos acá ¿Sí? viendo la competencia de cómo bueno, los que todo, chicos menores de 12 un, años un, una... están... Eh, una, poniendo en eh, prueba sus presión. habilidades de Número sino, uno eh, con vamos a hacer lo siguiente: bot, eh, el marcando tiempo, la distancia del de de equipo Pablito. No es vale. Yo lo voy a poner, están, voy a mirar la transmisión, eh, llevando a, a cabo transmisión, cualidades con el fin de potenciar que lo de potenciar Recordemos una y forjar más. Eh, cuando el robot se toma, robot poner desde el principio, pero el tiempo no pasa entre ¿Listo? otros campos de acción. Si ellos eh, lo ponen, los chicos están contando, eh, lo pueden volver al principio, pero el tiempo no, no para. Listo. Gracias a sus Entonces, maestros, recordamos a sus tutores, a los que padres, están que están acompañando, están ayudando y a, a los, lanzar este tipo de eh, jueces, iniciativas eh, por parte de los chicos. Eh, estamos actualmente eh, registrando algunos inconvenientes con respecto a marcación de los tiempos del, del equipo anterior del Bolívar Covid. Eh, el primer equipo con su robot Monkey de Bolívar Codin registraron tiempos de 12.64 segundos y el robot de Paulito el Bolívar Codin, se registró un, un segundo tiempo en un segundo intento que se marcó a partir de los de los cero tiempos, entonces dentro de un rato estará hablando el tiempo oficial para el robot Pablito. Y va a recordarles a todos nuestros espectadores en nuestras transmisiones, eh, estamos nosotros evaluando eh, los tiempos. Si en, alguno, en algún momento uno de los chicos inicia su recorrido eh, y el robot. ¿Cómo eh, nosotros entonces, nos cierto? Sí, entonces vamos con Milagro. O, o sea, bueno, me cuentan y, por favor si ahí se alcanza a ver bien la pista, cierto? Registrado y nos va a tomar desde Trata de hacer una toma hacia entonces, el final. Es eh importante para nosotros más como, más como más como por parte de, correcto, de, de, de, de registrar ah, el sí. que se va sumando. Un lado entonces empezamos a observar mejor el final para tener bien los sí. sí. puntos eh, así. Entonces, esperamos. Ah, sí, perfecto, listo. De, entonces, Jose, no sí, prepárate eh, cuando estés preparado me dices para contar. ¿Estás preparado? La línea final Ahí se ve la línea final, no. Si no la vamos a hacer bueno, José, vamos en 3, Van dos, a arrancar los chicos ya. con su robot. Ya, ¡Vamos, vamos! A la pared. ¡Uy, vio wow. la oferta! Dios, esto le está marcando eh, más tiempo. Ahí está. ya, finalmente terminó la, la trayectoria. Listo, me dio 7.99. Este 7.90. Eh, y registró Listo, un tiempo de 7.90. Listo, gracias. Gracias Listo, a nuestro grado por Vamos a darle inicio a. Con su bot. <risa> <risa> están no, los chicos no, muy no, emocionados no, por no. llevar a cabo ¿Ya está lista? esta competencia. Eh, recordar que la pista es de un el 50 y están los chicos. Eh, Recuerda que tú haces el conteo para, para eh, nosotros dar a prueba eh, el inicio eh, del tiempo. Su creación. Listo, ya vamos. a dar inicio en. Un, un segundo. Ahí ven en, bien. En un par de segundos. Si sí, pueden acercar, eh, ahí, ahí. ahí está bien, la línea sí. final sobre todo. Recordarles a todos ahí. los espectadores que previamente la competencia se hizo eh, una homologación de las pistas, de los robots, eso. las dimensiones estuvieran sí, correctas según el reglamento que se ha ajustado. dos, a tres ya. A fundador dos, uy, ese robot está dando como que muchas vueltas parece parece mi dándole vueltas al asunto que pereza uy pero Listo. mira que la velocidad que, que, Listo. Con la que me dio 9.96 eh, de repente uy, fue 10.17 mejor que las anteriores el tiempo que registró el es de 9.96 gracias a los chicos de se, el robot. Sí, electric, se alisa, electric el robot el equipo sí, Jeff electric del equipo Jeff Tech Estamos a la espera de los otros chicos. Por ahí se encuentra el equipo Jestec. Eh, estamos hablando de los chicos de Jestec. ¿Eh? Hola. Listo, y, y, y damos inicio con el robot el robot TIR el eléctrico el el estarán participando los chicos. Estamos, van a la cámara? Atentos. Estamos esperando que los chicos puedan Ahora encender la, su, la su cámara, ya que han tenido algunos inconvenientes. Y de esta forma estaremos observando eh, las actividades que, que van desarrollando. Eh, ellos se han... Demarcado un inicio eh, en su pista. Hay posibilidad de parar del final robot. Están organizando un mejor. A ver, mejor el final. Que la toma. Un sea mejor ángulo para la toma final. del registro. Ubícate de al su, final, a la meta. De su robot según la distancia. Por favor. Al ubícate al final a la meta y, y la vista no, de la, la cámara al final, final de la meta donde podamos ver el, nuestro inicio y el nuestro final para el contest por favor puedes reubicar la cámara la idea es que podamos ver tanto el inicio ah, como el que el final, importante pero especialmente el es que los robots que estarán viendo eh, son creación de los propios chicos. No podrán ver eh, versiones comerciales y eh, previamente ensamblados que no están permitidos, eh, como algunos robots, como Headbots Nano, Clutz, 4M, Pushbox, Pico Turbine, Roundbot, eh, y entre otros. Eh, Recordarle que la fuente volta de voltaje eh, debe ser por una o más baterías. Marcela, no se escucha. Según el diseño que hayan decidido desarrollar, un máximo de 9 voltios en total para darle funcionamiento a, a su RISO. Eh, eso no puede tener un, una tarjeta de control como Arduino, como Raspberry y otros microcontroladores que en la industria de la tecnología ya conocemos. Eh, estamos pendientes de que la competencia... Eh, Listo, ya tenemos un tiempo registrado, un tiempo final para el robot Pablito. Entonces, Team Bolívar el robot Pablito, COVID, el robot COVID, se demoró 23,51. 23, Recordar que eh, este robot se tomó y se volvió y a, este el inicio, y a registrar. en este momento estamos con los robots del, del equipo. Si veces. Jeff Entonces Jeff. lo que se hizo fue contar los ¿Y me tiempos pueden colaborar, para, favor, con, con la cámara? Para que podamos para ver tanto el inicio una como una la mitad. Porque el inicio no. Del recorrido del robot no se extendió hasta la distancia final. Eh, estamos pendientes de los chicos del siguiente equipo con su robot. Hola, ya ya la vamos a ubicar. Le agradecemos a todos nuestros patrocinadores sí. como Hacerlo Colombia SAS, P P es Robótica, Paymalion... Team Malion, Fundación de Ideas, Education Colombia, Fundación Marina Gracias a, a, a estos patrocinadores eh, por permitir llevar a cabo este tipo de actividades, por, in, por promover estas iniciativas y fortalecer la creación. ¿Listo? de los chicos que de temprana edad están. Despertando Listo. el interés por dar tecnología a ver, y tecnología, sobre te todo recuerdan que eh, cada vez el las que son emergencias para y dar inicio al eh, gracias a nuestros jurados por estar aquí controlando los tiempos, registrándolos. Eh, Ustedes nos avisan. Eh, dirección de los no, ustedes realizan el, el conteo para nada. tengamos el mismo dos, tiempo los dos y facilitando listo, los dos, dos, con los demás uno, hijos, a Javier Garzón, que es dos, un director de tres, la colombiana robótica educativa y director de Scratch Colombia. Eh, ya en pantalla tenemos al equipo eh, con su bot. Listo, eh, listo. Aminé a 993. Y se de 10, 9, y da 10.61 Se han registrado tres diferentes tiempos eh, Nos vamos, vamos ver, con, el tiempo 3, menor, 9, con el tiempo menor, 9.93 Solo se toma en cuenta 9, el tiempo 93. 93. de los jueces, el tiempo de los participantes de esta referencia Pero no se toma en cuenta y Vamos con el robot mini Vamos con el robot mini Que estará también por parte de los chicos que ha sido invención de ellos, son chicos menores de 12 años, A algunos tienen edades entre los 8, 10... ¿Me pueden decir qué sigue? Todo. Mimi, el robot Mimi. Y le damos Mimi. la bienvenida al robot Mimi. ¿Sí? Mimi, ¿Sí? Mimi, ¿algo ¿Sí? Mimi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A extenderles a cada uno de ustedes una invitación especial a los cursos cortos que se están fomentando desde la red colombiana de robótica educativa para aquellos niños que por ejemplo tienen tiempo libre sus padres quieren eh, ofrecerles eh, una experiencia diferente. Se podrán formar en habilidades de programación, robótica, diseño 3D eh, y obviamente harán diferentes habilidades para la vida como comunicación asertiva, responsabilidad emocional, trabajo en equipo y colaborativo, lider liderar proyectos, eh, recordarles a todos nuestros participantes que tener todos sus robots listos para la competencia y vamos a darle paso al robot Mimi y, y le pedimos al robot Hamster que se vaya listando nos damos cuenta que el robot esté posicionado desde el inicio y vamos a darle inicio al conteo 1, 2, 3, inicio. Mucha vuelta. Epa. Hace un carrito chocón, pero logró llegar a la vuelta. A mí me dio 4.92. Tenemos un tiempo de 4.92. Es el tiempo más corto que registraron nuestros jurados. Eh, le damos el paso al robot Hamster para competir. Y le pedimos al robot Roboticado que se aliste para. Darle paso al robot Hunter. a continuación. Los chicos han enmejado sus pistas, algunos las han hecho en tablas, otros han encargado de ponerlas sobre una superficie plana que obviamente les garantice mayor eficiencia en el desplazamiento de, de su brissel de su bot. Y esperamos el robot Hunter. la invitación es para que, que esté listo. Algunos de sus participantes tienen problemas de conexión, así que por favor les pido a todos paciencia y estar conectados en nuestra transmisión en vivo en Facebook, YouTube y nuestros otros medios. Ya el robot Hamster se encuentra listo y le damos la bienvenida. Vamos a ver el recorrido y el comportamiento que tiene ese robot. En la cuenta, les vamos a iniciar: uno, dos y tres. Arrancó. Epa. Se está Bueno, la verdad ha sido una trayectoria muy buena, solamente tendía a desplazarse hacia sus, sus costados. Como próximamente en las elecciones tenemos las personas de polaridad eh, que tienden a tener diferentes inclinaciones. Este robotito se estaba yendo más por un lado que otro. Eh, vamos a darle el paso al robot Trueno RB. Robotica O ya está listo. Listo, Robotica O están. Listo, no, recuerden realizar el conteo para arrancar el reloj. Ok, ¿listo? Uno, dos, dos tres. La pregunta tres. Está arrancando. Epa, ese estaba alistando sobre Jason. A mí Imagina me dio 431. ¿Qué? ¿Eh? 431. 431. 431. Y, listo. Listo. Listo. y Gracias vamos con, con, el, el, robot con el robot trueno RB. Y, y se va alistando al le el robot. Vamos con el robot trueno RB. Alistando para que eh, tenga alistas sus pistas, sus cámaras desde un ángulo. ...oportuno para que nuestros jueces puedan evaluar las distancias y los recorridos de cada Bot. Y vamos a dar inicio con el robot Trueno RD del equipo Tech. este siendo registrado y marcado oportunamente... ...el equipo Tech. ...ya está eh, Ahí, ¿pueden ver, ver el, el inicio mejor, de que enfoque enfoque la, cámara. la cámara? Por favor, enfoque la cámara. Enfoque la cámara. Eh, es algo está enfocada. Listo, ya gracias a, a nuestra directora que enfocó bien la cámara. Y vamos a darle en la posición inicial. Recordar que desde la posición inicial se marca el tres, desplazamiento. Listo, uno, tiene el dos, uno, tres. dos y tres. Arrancamos. Ahí Dale. Ahí sigue Uno, el conteo. Dos, tres. Recuerda, que el conteo sigue. Eh, Estaba haciendo un poco de como si fuese aprendiendo 7.82. Eh, el tiempo que se está registrando es dos. 7. 7. Recuerda que cuando hace el conteo 1, 2, 3, del, 3 bot, arranca y si vuelven a tomar el robot, pues el tiempo sigue contando, ¿vale? Recordarles Vamos a los este participantes momento. que cuando se hace el Listo. de la cuenta regresiva de 1, 2, 3, eh, se empieza a exceder el conteo, no se vuelve a reiniciar el conteo. Le damos la bienvenida al robot Rubik Gold de este tipo Nova Robots. Vamos con el robot Jarvis. ¿Está listo el robot Jarvis? Listo, John Robot Jarvis. La cámara por aquí. El robot Jarvis. A la recordamos a, un momento, le recordamos a los chicos que tienen que estar detrás de la linecita roja. Ahí está muy sí, está pegado. O sea, un poquito más... Ahí, ahí. Eso. Recordarles que... Uno, de la dos, roja, la cuenta tres. De vamos a darle... No, no. No, no. no. Eh, aquí Listo, tengo, tengo dos sesenta y cinco. Dos cincuenta y cinco. dos cincuenta y cinco. Y vamos con, el equipo, vamos con robot. el equipo Nova Robot. Y vamos con el robot Ruid bot Con el robot RuidBot estarán participando. Pues me regalas un minuto por lo que pena ya viene el equipo. Listo, hasta el momento vamos 10 robots y vamos a dar inicio a los robots del equipo NovaRobot. Vamos a darle inicio a los robots vamos del equipo. Con el, Nova vamos Nova a, dar, a comenzar vamos con el com y inicio se van listando Bot. Vamos a pedirle este Nova Bot NovaBot eh, mientras que hacen eso, Javier. Es la Por parte de nuestros jueces eh, nos, se dan cuenta que en el último equipo, eh, el último robot, eh, al parecer pudo haberse generado una especie de impulso humano que en la cual dentro de nuestras reglas de robot ya, eh, no este tipo de este tipo de, de casos, eh, entonces se va a evaluar el caso y dentro de un rato les tendremos respuesta a todos ustedes le les recuerdo a los participantes, a ya los, que, a los que los robots, que los vayan alistando. su robot, que se vayan alistando todos con sus Para dar inicio. Para Me confirman inicio. del equipo Nova Robot, eh, robot ya está listo. El robot Rubidbot ya está listo? listo, que se ubique en, detrás de listo, la línea roja. perfecto un momento. Javier, ¿es posible pedirles que enfoque un poco mejor la, la cámara? Estoy es que no es solamente que yo. un poco más la cámara, ya que. No, a, se a veces se de desenfoca sí, Si pueden correr un momentico el cable, de, creo que están enfocando es más el cable que la pista. Ya que está hay una obstrucción de objetos en el campo de visión de nuestra cámara. Eh, Javier, ya después de este equipo de Nova Después del equipo de Nova robot, vamos a repetir el último intento de Jarvis como última oportunidad para llevar a cabo este ese recorrido. Si se vuelve a generar otro tipo de inconveniente con este robot, se descalificará por parte de nuestro jueces. Le pedimos a los chicos de Nueva Robot con su robot Robitbot. A través de una cuenta regresiva vamos a arrancar con el conteo de los participantes. Uno, Joan. dos. tres. Hola amigos arranco. de Goya, Colombia, ¿cómo va todo? Eh, voy a leer los comentarios bueno, David, que, que, que vemos ahí en el chat, ¿cierto? Tenemos saludos de Diana González animando a, a Fundación Or, ¿cierto? Eh, tenemos que Natalia está muy emocionada, que estemos muy pendientes de las reglas. Lo mismo, Angélica Velasco, un saludo para Angélica Velasco. Eh, Día, Diego Armando Tovar dice: Juanes, viva Nova Robot. Natalia Mazo se ríe de lo que le pasó a la Fundación Or. Eh, bueno, Lady también dice: Vamos, Nova, vamos, Nova. Estamos muy pendientes de, de cómo se va, se va a ir desarrollando esta competencia, ¿no, Joan? Sí, claro. Gracias, Juan David, por tu intervención. Les agradecemos a todos los espectadores que están comunicando y mandando mensajes de aliento a todos sus participantes. Algunos ya están casados con sus equipos, le están dando todas las energías del mundo. El chico de Nova Robot, por el momento, se van registrando tiempos de un minuto. O sea, recorrió toda la distancia y ya se recorrió... Pero está en una especie de amor de llegar a la meta y no llegar porque se llegó y se, se volvió. Se generó un minuto con 13 con segundos y 18 segundos. Es así es la que se ha generado para el primer robot de nuevo Robot. Y vamos, con, eh, vamos a repetir para el equipo. De, 6228. Correcto. Se prepara Jarvis. Se prepara Jarvis porque Jarvis favor? A la pista y se Para va no Darle un Jarvis a la pista intento a y su se va listando robot, a robot ponerlo a prueba y vamos a hacer la, el registro de los tiempos. agradecemos porfa a los docentes que están presentes, liderando los equipos con sus chicos, eh, estar pendientes de, de los ángulos de que los chicos por favor, se acoplen a las reglas, eh, ya que eso es importante para llevar a cabo una competencia limpia. Eh, ya los chicos se encuentran listos, vamos a darles... A través a de la cuenta okay. regresiva que <ríe> sí. yo bueno, ¿qué va a hacer? ¿Dime? recuerdan hacer el conteo para dar inicio y al... Y no campeonato? empujarlo, ¿Sí? lo y que lo arranque solo, ¿vale? Sin empujarlo. Recuerden que si vuelve, lo vuelve a empujar, queda descalificado. Ok, tranquilo, listo. ¿Listo? Uno, dos, tres. Ok, parece una culebra, una serpiente. Listo, medio 3,05. Bueno, se, se marcó un tiempo de 3,05 hasta el momento, dos que cuatro, ha sido cuatro, el tres, tiempo Dios. más corto. Si uno nos lo juramos, ha sido 2,63 segundos. Eh, les agradecemos a los chicos pendientes el tiempo que se va a marcar es 2.63 el robot no a bot del el robot pista del robot Novabot bot y se va listando space en la pista del robot no bot eh, se van alistando y los siguientes participantes les agradecemos porfa estén listos con sus robots me confirman cómo va el robot con sus equipos con sus pistas eh, estamos a la espera. Ya, es ya está listos en la pista. Eh, decirles a los chicos que no se preocupen. ¿Recuerden los cuando vayan a hacer el pasos, teo, eh, relojes. Eh, para relojes? Oh. Para ellos no, no es una competencia eh, donde el ganador es el mejor, todos los chicos son mejores, son muy buenos lo que hacen, están poniendo a prueba sus habilidades y estamos pendientes de que eh, disfruten este tipo de actividades y han la experiencia en, en la creación y en el proceso del diseño de su robot eh, recuerden que los chicos deben iniciar de, de, detrás de la línea y no se puede empujar eh, con respecto al del inicio del recorrido de su robot eh, el robot se Quedó en un buque finito de edad, vueltos vueltas en su propio eje. Este soy yo cuando me dicen no te li de la cabeza con un tema en específico y yo todo el tiempo procesándolo de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y de nuevo. Eh, ya recordarles a los chicos que detrás de la línea no se puede empujar y deben estar detrás de la línea, no se puede empujar. Por favor, volvemos a repetir la trayectoria del robot, pero no pueden empujarlo. Ahora sí, listo. Esperemos cómo se va desarrollando el recorrido de este robot. Vuelvo a insistir que ese robot literalmente me describe. Eh, soy yo cuando me dice, no se raye tanto la cabeza con eso, yo dándole vueltas y vueltas al asunto, como siempre. Se van registrando tiempos de minutos y medio alrededor. ...para este nuevo bot. Eh, ...comentarles a todos nuestros espectadores... ...que estamos desde Neiva, la capital bambuquera... ...de las Américas... Eh, ...estamos próximos a nuestro festival San Pedrino... doy eh, la invitación... Eh, ...que este tipo de actividades... Eh, ...a nivel nacional se generan... ...se generan para... Para promover eh, el intercambio de habilidades, el intercambio de experiencias. Eh, lastimosamente no se pudo concretar el recorrido del, del Novabot. Se. En esta Spacebot y se alista Ingenio. Está listo el robot de facebook sí, pues, cámara. ¿Sí? Recordamos dejar el robot detrás de la línea al inicio y sin empujarlo, por favor. Si Recordad, se para ¿verdad? y vuelven a tomarlo, regresan ¿verdad? al inicio, ponlo detrás de la, de la línea y ¿verdad? sin empujarlo, inicia nuevamente. Si se ¿vale? para y lo vuelven a poner, deben ponerlo detrás de la línea ¿verdad? y volver a iniciarlo. Esto, chicos, para que les quede eso muy claro. Eh, la idea es ser sí, sí. transparentes en, en el desarrollo de las actividades poner a prueba uno, las habilidades dos, de los chicos que eh, no los contenidos ah, en este necesitan experiencias recuerden que sin empujarlo recordar sí, que de es sin empujar darle ningún tipo de impulso y debe ser de, de la línea de la ubicación de su robot Mientras tanto, mientras tanto, vamos recordando, Javier, que los equipos tienen que eso califican los primeros 10 a la segunda ronda. Recuerde que es detrás de la línea, no puede ponerlo sobre la línea. Los Recordado equipos es que, que los primeros 10 que se ronda, califican la segunda y de la en la segunda los, ronda los ronda la la segunda se llevarán a cabo para la tercera y mm. última ronda. Eh, los chicos de nuevo ya están presentando algunos inconvenientes, pero Acabamos ellos quieren minuto, sacarlo adelante ya minuto, y se, va, se ha llegado al minuto con este robot y recordarles que dentro del manual se estipula un tiempo máximo se da un plazo, un tiempo de condenación para poder entender y poder evaluar el comportamiento de su robot. Llegamos al minuto y medio. Ya se han registrado tiempos de minuto y medio. No, parece que sí. Parece que sí. Oy, parece quitando, que sí pero... Llegando, está... Bueno, <risa> finalmente concluyó. Vemos cómo los chicos minuto 36.74. Porque... Con funcionó. Eh, llegó a su final. El tiempo que se registró fue minuto con 35. Minuto con Minuto con 35.93. Es mucho mayor el tiempo que se, que, que se da, es un buena discusión si es mayor o menor el tiempo que se registra. Se da el espacio al robot Ingenio alistando el robot. y volta le pedimos bot. a el robot, robot Ingenio volta -bot a la pista. Alistando. El robot Ingenio se el está equipo alistando, no va a robot. los chicos están súper emocionados, dándose aliento nuevamente gracias a los papitos que están apoyando a sus hijos que están pendientes de la transmisión Listo, que les ya están tenemos alientos, en cámara el robot que ingenio. les están enviando todas las energías para que ellos hoy estén ¿Sí? evaluando sus habilidades sus competencias su creatividad a la cuenta regresiva ya inició el recorrido escuchamos cómo los ¿Sí? están estimulando a los chicos si sí, sí, se puede se eh, siente la emoción recuerden detrás de la porque, de la línea eh, su robot llega a la línea ahí va, ahí, eh, va. ahí va está dando mucha vuelta eh, eh, cuando ese robot me representa a mí cuando estoy haciendo COVID y le doy el y no meto el no límite el genera un bucle infinito Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Vemos la emoción de nuestros participantes. Vamos un minuto. Ya se Marco el primer minuto de tiempo y vemos que todavía no ha iniciado eh, un recorrido este robot. De verdad que este tipo de, de espacios permiten eh, reforzar habilidades. Les digo a los chicos que no se desmotiven. No, vamos, minuto y medio. Este tipo de experiencias permiten a ellos evaluar. Eh, sus errores y recargarse de energía para volver a intentarlo en una próxima eh, en, en un próximo espacio. Eh, ya se han registrado tiempo de 20 y medio. Después de aparecer el robot mm, eh, de los chicos, eh, ya está funcionando. 120 segundos, se va... 120, listo. Ya. Bueno, ya vamos ya a ver, a ver ya si ya llega. Bien. Parece que ahí sí llegó. Sí, estamos viendo que está ya llegando, fue al está, tiempo, llegado, ya está llegando, llegando pero pues ya ah. se final de los chicos. Pero bueno, llegó, llegó. <risa> que, que son 120. Perfecto. Vamos Exacto, con el robot Voltabot. Y, volta y se va listando el, el robot, Starbot. Entonces, en pista el robot Voltabot. En pista el robot Voltabot. Para aclarar la que la es robot Voltabot y Starbot de Nova porque hay un equipo que se llama Starbot, es el robot Starbot, no el equipo Starbots, para que son los dos es equipos el, de Nova Robot. Es, que es el que equipo necesita. Voltabot y uh -huh. Starbot, del equipo. gracias por la aclaración. Porque tenemos otro equipo que se llama Starbot. Entonces, sí, robot Voltabot en pista de Nova Robot, robot. Esta, eh, con, y se va listando también, ¿eh? el robot Starbot del equipo Nova Robot. Entonces, en pista el robot Voltabot en pista podemos ¿Estamos? observar el robot por robot. Eh. Sí, estamos listos, pues. Ya los chicos Listo. dicen que están listos. Vamos a darles el, el espacio. Vamos a esperar a la cuenta regresiva que ellos nos marquen. Uno. dos, tres. Ahí se escucha en coro. A los chicos como. Recuerden, detrás de la línea y sin empujar. Recordarles que detrás de la línea y sin empujar, chicos. Listo. Ahí va, es ahí va, grados, y va. Llegó. Listo, me dio 20.84. 20 20.72. Entonces quedan 20.72. Que queda 20, ¿Y, y este 20, robot hizo el recorrido doble. ahí se devolvió. Listo, vamos con el robot Starbot del equipo Nova Robot. Y se va listando el robot Polaris del equipo Starbots. Y se vamos va con el, el robot Polaris Starbot en pista Starbot. del equipo Nova Robot. Repito la información: vamos en pista, debe estar el robot Starbot del equipo Nova Robot, y se va listando el robot Polaris del equipo Starbot. Ya tenemos en pista al, al, al start de robots, Chicos, listo, ya hay una marcación de tiempo. ¡Eso! Listo, el robot tiene la cara por ellos. ¡Listo! Me dio 3.44. Se generó un tiempo de 3.44. Felicidades a los chicos que después de varios intentos nos pues sacaron adelante. Se generó un tiempo de 2.40 segundos, chicos. ¡Ánimos! ¡Felicidades! Porque... De verdad, el empeño que le han metido a la competencia ha sido gigante. Es algo que ustedes mismos diseñaron, crearon, evaluaron y están hoy acá poniéndolo a prueba con demás compañeros, con demás chicos de sus mismos rangos de edad. Chicos de otras ciudades. Recuerden que necesitamos y ver todos el han inicio sido y el final. alentados por sus padres, por sus profesores que han recibido ese apoyo para estar hoy aquí poniendo a prueba sus experiencias en el desarrollo. De un poquito más libros. para atrás la cámara, un tricito más para atrás. Tenemos el equipo ahí, ahí, ahí, Solaris, el equipo super... Starbot. Eh, sí, ¿sí, Estos fueron muy ingeniosos, diseñaron su pista con libros. A ver, sí, su, subo un poco la cámara por trata de enfocar bien la pista. Subir un poquito la, la cámara leído, que se cayó. Ahí, eh, ahí es. Una, ¿Sí? unos... dos, tres. Listo, empezamos con la marcación de va, tiempo ahí va, para ahí va. el robot Solaris de Starbot, ahí va, ya... Bien, bien, bien, bien. Ahí se acerca la meta. Listo. ¡Ah! Ahí, ahí, sí, ahí sí pasó. 11.68. Se registró un tiempo de 11.68. 11.5. Es pues, 11.5. 11. por parte 5. de nuestro jurado Juan Polaris. Y vamos con el último robot y vamos con de esta ronda que es el nuestro último Cleaner robot Bot. Ronda. Que es el del equipo, Bot, tecno del mayor. equipo Tecno Mayor. Le damos la bienvenida. Es eh, el robot Cleaner Bot. Con el robot del Cleaner Bot tecno, tecno Mayor. Aquí bueno, presente. Eh, así cerraríamos la, el grupo de participantes. Robot, tenemos, robot participantes tú, chicos, eh, nuestro robot se llama Cepillín. Cepillín. Nuestro robot Cepillín. Le recordamos a los equipos que cuando se puso en el registro así se llaman. En el registro está CleanerBot. ¿Listo? Digámosle que se llama CleanerBot Cepillo. Bueno, listo. Le nombre. Bueno, Pongámosle apellido. Bueno, a pedido, a pedido, a pedido. Pedido. Eh, listo. listo. Listo. Recuerden que le mandó el nombre. robot. su papá darle su apellido Cepillito ese, ese señor. Le pedimos, Cepillín. Señor Cepillín. Cepillín. No, Cepillín. Cepillín. Le, pedimos le vamos a pedir que, que lo quitó porque, porque interrumpe la vista de la cámara. La palabra O si lo pones al otro sí, lado. Y, es que, y trata de ser horizontal, yo creería. Y así. Y trata de poner la cámara de lado. O sea, que se vea del lado, de, a un lado el inicio, al otro lado el final. No a lo largo, porque es que es más difícil. ¿Sí me entiendes? O sea, que quede sí. alineada la sí, cámara sí. de forma horizontal con la pista. Así, ah, Epa. Pero se tiene que ver el principio y el final. Es que no vemos el... A... Se tienen que ver los dos. Bueno, ahí. Lo que tiene es auditorio. Eso ha mejorado. Eh, un poco más... Sí, aquí tenemos mejor dicho, la barra sí, la ya, y más para atrás dos pasitos este para hacer de este la cámara dos pasitos para la persona eh, se empeñó en generar sí, sí, sí, sí. su propio prick con sus dos pasitos para atrás. con su bristle bot eh, con su apellido Otros dos pasitos pasitos, ya casi, ya casi ya casi, ya casi. Ya Vamos, ya casi. Entonces, ahí ahí valorarlo. ahí, Ay. pero pasa a la izquierda Estamos, eh, recuerda que tenemos que los organizar digital. su cámara para que se pueda observar desde el inicio hasta el final, desde su punto de partida. así ¿Ah, eh, sí. Un tricito más, un tricito más. Ahí, ahí, ahí, ahí. Perfecto la cámara para, el, para el chico que se va vamos a hacerlo a partir de tres, dos, dos uno, uno, arrancó. Ya. Uy, va a un paso lento pero pasos a gigantes. Eh, Recuerden, detrás de la sigue. línea sin empujar. El tiempo es. sigue, el tiempo sigue, dale, el tiempo sigue. El tiempo sigue, el tiempo sigue, dale. el tiempo sigue, dale. No se desanimen si su robot como que va con un poco de desaliento, pero ahí va, ahí va él con toda la actitud. Eh, con toda la emoción de alcanzar tu objetivo que es llegar a la meta, se eh, ve como los lectores le dan aliento, se siente la orgullo. Ahí se va, va. pasó, listo. 39, decir, con 39 con 12. Bueno, de 39, pues ya 39 bueno, pero, cinco. con 5. Muchas gracias. Y solicito retorno. amablemente que se revisen las reglas de este concurso sobre la Biblia. La, vibración, la hélice y también la base de los motores, que es el cepillo, y no ruedas. Eh, no, ninguno tenía ruedas. Todos los robots están con cepillo. Todo eso se vio en la homologación Juan David. ¿Viste algún algún robot con ruedas? Bueno, eh, gracias. pero de, eh, de 9 a 10 se verificó que los robots... No recordarles ruedas, es que de 9 a 10 de la mañana bueno. estuvimos haciendo la homologación de que los robots que fueran a participar eh, cumplieran con todas y cada una de las reglas establecidas por nuestro jurado, por los estándares de RoboJan. Eh, le agradecemos a nuestro último participante por participar. Eh, vamos a hacer la clasificación de los tiempos. Y dentro de un rato vamos a hacer el, la clasificación de los chicos según los tiempos que se registraron. Vamos a, a ver en pantalla los tiempos generados, cómo se, se, se clasificarán los 10 primeros participantes que han pasado a la segunda ronda. Ahí están los números. Sí, ahí está el orden. Recuerden vamos que hacer... para esta primera ronda se clasifican los 10 primeros. Entonces, vale, tiempos, en, el décimo a leer, puesto quedó, en el décimo puesto quedó Polaris. En el noveno puesto quedó el robot Undaor. En el octavo puesto tenemos el robot Electric Electric. En el séptimo puesto, el robot Milagro. En el sexto puesto tenemos Trueno RB. En el quinto puesto, el robot Mini. En el cuarto puesto, el robot Roboticao, En el tercer puesto, quedó el robot Hamster HS. En el, re... en el segundo puesto, tenemos el robot Jarvis. Y en el primer puesto, en esta primera ronda, tenemos el robot Starbot del equipo Nova Robot. Felicidades, chicos, del equipo Nova Robot va encabezando la lista. Eh... noveno lugar, fundador Fundador 2, el octavo lugar, JeffTech Sir Electric, séptimo lugar fundador Milagro sexto lugar, JeffTech Trueno RD, quinto lugar JeffTech Mini, cuarto lugar, JeffTech Robot y Cabo. tercer lugar, JeffTech Hamster, segundo lugar, JeffTech Jarvis, primer lugar Temporal Nova Robot Starbucks. Recordemos que ya estos tiempos no importan estos lo que importa que se es se lo que se la segunda se ronda porque pasan los mejores no cinco importa, tiempos de la segunda se han, ronda a la primera se van a reiniciar los, los tiempos que la segunda que no ronda porque a partir de los tiempos se van a clasificar para la tercera ronda y que van a pasar los primeros cinco tiempos con los tiempos más cortos que se registren esos tiempos que ya se han sido evaluados para la segunda ronda les damos las gracias por haber participado y continuamos con la segunda ronda de los chicos. Por favor, los que ya se mencionaron se alistan. Eh, les vamos a solicitar que muestren su, su robot antes de ponerse sobre la, la plataforma a correr. Se alista el robot Milagro de la Fundación Marina. Calma, calma, calma. De la Fundación Sal. En pista. Y se va alistando Fundador 2. Chicos, calmados. Yo sé que es muy inteligente. Andrés, ¿tratas de ponerlo en, en horizontal si es posible? Bueno, no, admitirás ahí se, se ve mejor así. Ahí, ¿cierto? Ahí se ve bien, sí. sí así se ve bueno, bien. chicos, tranquilos, ahí, ¿estamos bien? ¿Están bien, listo? José, ¿cómo estás? ¿Estás tranquilo, Acabamos bien? Buen bueno, atentos, a vamos a en, 3, chicos, 2, en 3, ya. 2, ya. vamos! Ahí va el robot Milagro. Ahí va, ahí va el robot Milagro. Y acaba de colar. Está, está, está listo. 7,77. Bien, yeah, gracias. Elicia, ¿cuánto te dio? 7,2. Se marca un tiempo. Entonces, tiempo de 7,2. Queda un tiempo de 7,2, con con chicas. Ese ha sido el tiempo que se ha designado. por parte de puntos de o segunda Ha mejorado bastante la segunda marcación con respecto a la primera. Mejoró la marca personal, ¿no, Javier? Eh, mejoró. La marca mejoró. Mejoraron, de pasaron de 7.9 a 7.2. Listo, la perfecto. Marina. Y vamos con el robot Funda con or el 2. Robot. Funda or 2. Y... Vamos, or 2 a la pista. ¿Listo? Recuerden que estamos en nuestra segunda ronda. Recordamos detrás de la línea y sin empujar el robot Recordar que y que se muevan el inicio y el final de la pista. Ahí se ve el inicio y el final. Ahí está perfecto, pero no la muevan más allí. Aquí ya los chicos están alistando para poner a prueba sus habilidades con su robot. Ahí. Sube un, po, un Un tris arriba. Sube la, la vista Tonto. un poco. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí me parece. Listo. Listo, perfecto. Un, dos, tres, ya. ya. ¡Epa! Muy bien, esa marcación fue demasiado rápida. Los chicos se esmeraron en el diseño de su propio robot. Se hizo una marcación de... 2.76 según nuestro jurado Sebastián Osorio la pantalla o algo Vamos a, a mirar eh, repetición entonces, seguimos con el siguiente y voy, a, voy a, vamos a mirar a la... Con repetición. Se va a ver la transmisión y se va a evaluar el tiempo que se registre por el lado de transmisión por el momento se va a registrar el tiempo menor que es de Sebastián 2.76, con respecto a la, la marcación que realizó Javier Garzón, que fue de cuatro cerrados. Llamamos eh, a pista el robot mini del equipo Jeff Tech. El robot mini del equipo Jeff Tech en pista y se va listando el robot electric. Eh, le damos la bienvenida a su segunda ronda. ¿Está listo el, el equipo Jeff Tech que está por ahí, profe Jeff Marcela? Estamos llamando a la transmisión, ya que no, no, no han respondido, nos han listado. Bueno, oh ya, ya están listos el equipo de la profe Marcela Rubio Espina. Listo, recuerden que estamos eh, ya en nuestra listos. segunda ronda. Y recordarles a todos que ya iniciamos nuestra segunda ronda, llegamos por nuestro tercer eh, robot, donde se clasificaron nuestros 10 mejores robots de la primera orden. Eh, es el robot mini del equipo Jeff Tech. Un segundo, por favor, un segundo. Okay. Dentro. Acomoda bien la cámara, por favor. Le a los chicos. Lo, importo, Lo más estática posible para que, sí, es no, que, eh, se no mucho, que se está moviendo mucho eh, okay, la aquí, cámara ya que se está moviendo la está perfecto y Listo. no hay un enfoque claro uno uno dos tres Epa. el el creyó que era un jet sky que se estaba yendo, dando vueltas sobre la superficie plana se marcó un tiempo de tres con dos segundos para el robot mínimo. Para el robot fundador 2, el segundo eh, participante en esta segunda ronda quedó un tiempo de 3.40 segundos. Entonces, en este caso, el de la mitad ¿es? Cuando son tres tiempos, se 3. toma el 40, de la 40, mitad. A mi por, por eh, disculparán por. ustedes, tengo la brisa de Neiva en estos momentos desde la terraza. Eh, de un espectacular, icónico lugar de acá, de la ciudad de Neiva, eh, ya que estamos a puertos del Festival Americano del Bambuco, eh, que estamos acogiendo cualquier cantidad de turistas, eh, y si, como podrán haber escuchado hace un rato, los juegos biotécnicos, eh, el son de algunos bambucos, y algunas canciones típicas de nuestro municipio de Neiva, eh, gracias a ustedes por estar observando su transmisión. Sabemos que están conectados de toda parte de Colombia, apoyando a sus chicos, a sus equipos. Ya tenemos listos a nuestro equipo Cirque Electric con su robot Cirque Electric, con el robot Cirque Electric. A la cuenta de tres, vamos a darle inicio. Uno, dos, tres. Se fue. Está lento, pero muy seguro, yéndose por su costado izquierdo. Eh, ya es próximo a la meta, ahí va llegando, listo, se registró un tiempo de 10.15 para Xavier Garzón y para Sebastián Osorio con 10.12. El tiempo que se va a registrar como oficial va a ser el tiempo con 10.12. Se ha registrado un tiempo de 15 chicos. Que fue el tiempo que se registró. Ahora sigue el robot HS y le pedimos, por favor, al robot robótica que se alicen y se vayan avisando. De los chicos que tenemos de Jeff Tech han clasificado a la segunda ronda y han estado mejorando su marca personal. Ya... visto? Chicos con bueno, el robot. Uno... ¿Listo? ¿Dos? Uno ¿Tres? dos. Tres. Marcación. Y ah. se fue... Listo. Me dio tres... 3.10. Y para... Entonces quedan 3. 3. 0, 3. 0, 3. Eso es todo 10, rápido. El oficial que se va a fue Ese 01. mejoró con el tiempo el anterior. Muy rápido, es mejoró ratifico. bastante mente su marcación sí. personal. Eso Listo, vamos con el robot robótica del equipo Jeff Tech. Inicialista RB del equipo Jeff Tech. del equipo tech. El roboticao a la pista. Ya vamos a roboticao a la pista. Le vamos pidiendo a los equipos de Jefte que estén Le vamos listos, y luego eh, Yardes, rotaos, para que estén juntos, que sigan luego el trueno de revés, luego los barros, listicos, Estamos se demorando listos, mucho en que un porque estamos tomando bastante tiempo entre la logística organizada en los chicos. Le agradecemos, porfa a la profe que está organizando a los chicos, que los motiva, que sigan participando, que siga eh, generando este tipo de espacios para ellos, que sigan participando en unas próximas. Eh, en los próximos espacios, en los próximos escenarios. Eh, vamos a recordar a los chicos que ya están listos, van a pasar los cinco mejores en la siguiente ronda. Vamos con el robot robotico. Vamos a pedir que enfoquen la cámara. Listo, chicos. Recuerden que el robot va detrás de la línea roja y que no se puede empujar. Ah, al parecer este robot quiere volverse Uy, se fue para atrás no importa antes del registro personal felicidades a los chicos con su robot que se marcó un tiempo de 12.42 quiere volver al, al punto de partida con 12.32 ese ha sido el tiempo que registró oficialmente para, para el robot roboticado Vamos que en otro NRB, ya los chicos que están ahí, por favor, están listos y invitamos a los chicos Jarvis para que vayan eh, agilizando el proceso de los tiempos. Chicos, les agradecemos por estar pendientes, por estar participando de esas actividades de esta categoría del bot eh, Recordar que esto es creación de chicos de menos de 12 años, que su creatividad, eh, ellos la personal personalizaron sus robots con el fin de que cumpliera con los estándares parámetros que se lideran y que se generan desde Robo robot Bueno, va a arrancar dentro de poco. Recordarles que dentro de la línea y gracias propio por estar acompañando a los chicos ayudándolos. Recordar que es empujar a la cuenta de uno, dos, tres, se fue. Upa, ey, uy, se fue, volvió. Listo, llegó, llegó, llegó. Hacía intento de que iba a cierto punto y se quería devolver, pero él, él estaba enfocado en su proyecto, estaba enfocado en su meta final. Se genera un tiempo de 5.17. Vamos con el robot Jarvis de la del mismo del mismo equipo. Vamos con el equipo. Ahora okay, ya, oh, ya se aparta. Listo, nos falta este, Jarvis. Y... Organizando, eh, y Jarvis. StarBots de Nova Robot y, y, Pol Polaris, del de robot y Polaris del equipo StarBots. Entonces vamos con Jarvis. Jarvis está con listo. Jarvis. Jarvis ya está listo. Y se va listando StarBots, el robot StarBot del equipo Nova Robot. Se va alisando el equipo Starbot. Vamos con Jarvis. Se va el equipo Jarvis está Recordar detrás de la línea. Recordarles sí, a los equipos que detrás de la línea y que no se pueden empujar. No se le puede sin dar empujar. empujar. Sin empujar. ¿Listo? Uno, Uno. dos, Dos. tres. Dos ochenta y dos. 82. 82, 82. Igual, listo. 2,82. No, 2,72. 2,72. 2,72. Y vamos pues con el robot Starbucks de Nova Robot. Vamos con el equipo Starbucks de Nova Robot. Nova bueno, Robot. Pues es listos. Pues muchachos. Uno, dos, cinco, y tres. Ya arrancó el robot. Bye, vamos, bye, bye. Chicos, pues, ahí va. Eso, perfecto. Perfecto. Cuatro, setenta chicos. Muy Es que hay en cuatro, una marcación de cuatro, cincuenta y Gracias a Sebastián Osorio por estar pendiente del registro de los tiempos. A Javier Gazon, nuestro jurado. Listo, por muy bien. Vamos, Entonces, con Polaris Polaris vamos con el robot Starbots. Polaris del equipo Starbot. Polaris del equipo Starbot. Ya lo veo acá listo. Que ya Uno, está listo, de hecho. Dos, dos tres. tres, Arrancó. Ahí se fue. Lento, pero seguro. Ya. Llegó, listo. 8.96. 8.96. 8.68. Es que han 68. Listo, perfecto. Listo. Entonces ya pasaron. Eh, ya pasaron los 10 para la segunda ronda y vamos la, la a leer las posiciones de los 5 mejores los cinco puestos. puestos. Nos regalan puestos unos momenticos y vamos a leer los 5 primeros, primeros puestos que pasarían a la ronda final. Eh, bueno, te van a, a, a llamar a, a, a los todos cinco, que esta, ya los 5 que pasan, final, los tiempos anteriores ya no se tienen en cuenta. Ya son no los, tiempos los tiempos de cada ronda. Entonces, ya anterior, en esta en última tercera tiempos, ronda ya son nuevos pasando. tiempos y ya el que tenga el mejor tiempo es el que gana. Eh, le pedimos, por favor, producción, que hay gente tratando de entrar al MIT, que tenemos unos jueces invitados eh, de otras categorías que quieren mirar el reto, si los dejan entrar, por favor. Y, eh, bueno, Javier, yo creo que ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos ya lo para leímos, lo los resultados de los chicos. Ya, yo, yo, yo ya lo tengo. Ah, el, el último, sí, espero. un momento. Ya, ya está actualizado. Listo, entonces ya podemos leer cómo quedaron clasificados. Eh, vamos, a, vamos a compartir también, ¿no? Para que ellos vean. Venga, yo comparto aquí la imagen para que ellos tengan... Sí, si idea. quiere comparto, como quiera. Yo, yo la comparto. Yo ya la tengo aquí lista. Listo. <ríe> eh, Vamos a compartir para que ellos vean vamos también, a compartir la, la imagen de los tiempos. Eh, en este eh, momento, así es como nosotros tenemos. 90, los entonces, que van bueno, quedando, empieza con la clasificación. Eh, Listo, entonces vamos para el quinto puesto. Para está el quinto puesto está, está Starbot de Nova Robot. En el cuarto puesto 351, está... El, en el cuarto puesto el robot fundador de la Fundación Marina, con 3.4, tres, tres, el tercer puesto es para MINI. De Jeff Tech con 3.2 en el segundo puesto, el robot Hamster HS de Jeff Tech con 3.01. Y en el primer puesto, por ahora, tenemos el robot Jarvis de Jeff Tech con un tiempo de 2.72. Robots que no clasifican. Eh, bueno, ya está aquí, pues hasta la segunda ronda. Muchísimas gracias. Ya se pueden desconectar. Hasta les damos las gracias. Igual, chicos, entonces quedamos. con el por la parte pues, en octavo lugar, que eh, Vamos a leer. Ya se le llevan los puestos de los chicos. Polaris eh, de Starbots, En séptimo lugar, eh, Milagro de Fundación Marinador. En sexto lugar. En sexto lugar. Se me perdió. Trueno al revés. ¿Truen? ¿Truen? Ya. Y los cinco clasificados son, Estargo Nova Fundador 2 de, de Fundación de Marinador, de ellos, cuarto, entre a la el participación Arminier, de los demás lugar Jarvis de Jarvis, les agradecemos que los entonces que a los que no clasificaron, y que muchísimas ya no clasificaron, gracias y les agradecemos seguir, y se seguir se viendo la transmisión por Facebook muchísimas gracias por participar igual fue un Facebook. logro muy grande que hayan llegado y pasado a la segunda con este, los que pasaron invitación y ahora sí vamos a la ronda, ronda final se a, a sí, listo, mientras nos vamos alistando Ullán, para la ronda final, como decía Eduardo muchas gracias a todos los que participaron yo sé que de pronto para los grandes no es un gran reto, pero lo que se sufre detrás de cámaras, de la preparación y demás, no se imagina. Entonces, muchísimas gracias a los que han participado. Entonces, recuerden, voy a leer los que clasificaron, para que lo recuerden, de la Fundación Marina Or. Vamos quedó a leer nuevamente el robot los Fundador 2. Quedó la Fundación Marina, el robot. Del equipo Fundador 2. Jeff Tech. el equipo el robot Mini, robot Mimi, el robot, robot Hamster, HS y el robot, el robot Jarvis. Jarvis. Y por último del robot, tenemos el robot eh, del, equipo, del equipo Nova Robot, se alista el, robot, se el, se el Starboard. robot Starboard. ¿Listo? En ese orden vamos a ir pasando. Entonces, vamos con el primer robot de la ronda final, el robot Fundador 2, del equipo de la Fundación Marinador. Sí, no, Listo, Los chicos ya están emocionados ¿Listo? porque están en la ronda final eh, en cuestión de mejorar su marca personal. Ahí ven bien la cámara. Sí, ahí está bien ¿Ah, está la perfecto. cámara. No la, no Esperamos la, vamos dar, la cuenta perfecto. regresiva. Eh, Recordar no, que detrás de, de la línea ah. de inicio y sin empujarse. Sí, okay. Detrás de la línea sin empujar. Sí, está detrás de la línea. Listo. 1, 2, 3... Ah, préndalo, espere, espere, no lo aprendió aprendido, préndelo. Ya, ya está corriendo el tiempo. Ya, ya. recordó Ah, este ya ah Bueno, no habíamos contado bien y no lo he aprendido. <risa> ya pasó. Listo, ahí pasó. No. 13.74. Listo, la marcación para este robot fue es de 13.74... Recordarles a los participantes que una vez empiezan a contar y dicen tres, a partir de ese momento se cuenta el tiempo. Por eso el inconveniente y la extensión del tiempo, nosotros nos estamos acoplando al tiempo de los participantes cuando estén listos. Por favor, tened los robots listos. Vamos con el robot mini. Robots de Jeff Tech que deben estar Le pedimos por favor al robot Mimi que es Mimi para que eh, estén eh, dentro de la tercera ronda para que se vayan alistando los robots de la fundación de, del equipo Jeff Tech. Empieza, tenemos el equipo del robot Mimi. Empieza tendremos al robot Mimi. Porfa me confirman si están los la, listos de los, los del equipo Tech, Jeff. Están eh, Ya. Hacia atrás. De, le vemos porfa que. Sí. Sí. ¿En qué? No, recuerden detrás de la Ajá. línea. Ya. Listo. Bueno, a la cuenta de tres. La cuenta 3, 1, 2, 3, arrancó. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. va, ahí va, va, y va. Listo. Bueno, 5.08. Javier, el 2.08. No, no, no, no. Y Sebastián con 4.98. Se, re, se registra el tiempo. Y vamos con de el 4, robot 98. Hamster. Y vamos con el robot Hamster. Les mandemos la invitación que ese robot lo tengan listo para que pase a la plataforma y se pueda poner a prueba la habilidad de los robots hamster hs del equipo jeff tech el equipo hamster hs del equipo jeff tech los chicos del equipo jeff tech han hecho un gran trabajo el día de hoy eh, varios de sus robots que concursaron eh, pero Javier, muy asertivos en el tiempo con respecto a los logar, demás equipos, esto no quiere decir robot, que los demás equipos Starboard, no le metieron empeño, todos le metieron empeño, cierto, todos quisieron sí, participar, todo lo están y haciendo sí. muy muy eh, bien, eh, sí, eh, a, pero en cuestión de, de rendimiento, de hasta ahora lugar, el equipo ya ellos eh, ha tenido no mejor les... rendimiento con sus robots. Ah, ok, quinto lugar, ok. Sí, ellos pasaron para la ronda final. Tenemos en pantalla el equipo Hamster HS. ¿Listo? está listo hamster hs y se va listando jarvis después de jarvis va a estar bot de nuevo robot listo el equipo, el robot hamster sí, sí. Sí, no voy a la cámara. Por favor, proyecta la... Activa la ¿Listo? cámara. Listo. Listo. Listo. Ahí. Ya ahí. El eh, está listo. Uno, dos, tres. tres arrancó. Uy, va rápido. Una marcación muy listo, perfecta. Listo, me dio 3.31. Alrededor de 3.31. 3.31. y para... 3.58 3.31 sí. La marcación que se va a registrar es de 3.31 Vamos con el último de Jeff, Peck, Jeff Peck, que, que es el robot Jarvis Y se va listando el robot Starbot de Nova Robot Entonces, robot Jarvis, y invitamos al robot robot Jarvis en pista Starbot de Nova Robot extendemos la invitación al robot Jarvis en pista Para su participación Invitación al robot Jarvis en pista para su participación. Jarvis. Robot Jarvis. El robot Jarvis, lo llamamos a la pista. Ya vamos, es que tuvimos un pequeño impas, pero ya, ya, ya estamos, ya estamos. Profe, si no, vamos con el siguiente y ustedes se dejan para lo último, ¿ok? ¿Ya? Digo, si quieres sigue, sigue con el siguiente, por favor, ¿no hay problema? Sí. No, no, si no, vamos con el, el robot Starbucks. y después de Starbucks vamos, de Starboard, vamos Starboard. con Jarvis. Eh, eh, Voy a aclarar que si equipo, cuando se llame después de Starbucks se llama Jarvis y Jarvis no está listo, sí. se descalifica. Se aclara ¿Listo? que si el ahí equipo... Sí, es... Ahí sí, por, eso es por reglamento. Jeff, entonces va a siguiente tenemos no el robot, el robot Jarvis no allá. está listo. Se y va no a, Jarvis listo cuando se llame, a des la vez, descalificar sí por reglamento. Así. Ya que no, no si estaba listo en la primera por favor, la oportunidad familia. en el primer llamado. Si no está listo en el segundo llamado, se procederá a descalificar. Le hacemos el llamado al robot Starbot de nuevo robot. Listos, cuenten, ya están favor? listos. Me enciende. Me enciende a la cuenta de. No enciende. Pues la un me minuto que pasó algo con el robot. pues ya. No. Se han presentado algunos inconvenientes con los chicos, con el robot de Starbot, no robot. A, aplica lo mismo que para. Ah, se aplicará lo Jarvis. mismo que para Jarvis. Que para Jarvis. Entonces, eh, lo, lo, que lo dejamos para lo último. Es, Como ya llamar dos Jarvis. Vamos a llamar a, este a Jarvis momento. en este momento. Listo, ya estamos. Ya, ya, ya estamos. se encuentran listos. Ok. Que ya, ya sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, Vicente, Vicente, venga sí, pues, sí. Regáleme en un momento Ay, que, los, que el celular se salió de la, sí, la llamada. Sí. De la llamada. Ya, ahí llegó, ya. Ya ahí, ahí volvieron, listo. Listo. ¿Tres, ¿Estamos? Listo, ya, ya están en cámara. Perfecto. Ya Uno. Recuerden detrás no. de la línea. Uno, dos, tres. Fue un 3. recorrido 3. bastante perfecto 3.08. 2.92. 2.92 para Sebastián un segundo Vamos a dejar el tiempo de 2.92, hasta ahora ha sido la marcación. Y vamos, con el, vamos con el último robot. Con Starbot de equipo, equipo Nova Robot. Nova Robot. Y Chano dice que listo. se encuentran dos veces. No, recuerden que hay dos mirados, Y el mejor tiempo es el que este dejan. Los chicos ya están listos, se encuentran con su robot. Sobre plataforma... No, ya no contaron eso. dos veces porque ya no alcanzaron a decir uno, dos, estamos haciendo estamos dando indicaciones y todavía no habían dado la largada. La diferencia es que en, en otras ocasiones, eso sí les pasó a uno de los equipos de ellos la primera vez, que dijeron uno, dos, tres... Y no les op opcionó el, el robot, fue lo mismo del marinador. Ellos es diferente. Exacto, aquí con sí, uno, entonces, dos, estamos Nosotros, nosotros estamos estamos escuchamos el tres y ahí arrancamos. Exactamente, entonces esa es la diferencia, para que tengan eso muy claro, porque a ellos también se les, los perjudicó en un equipo exactamente lo mismo. Recordarles que cualquier anterior. novedad, Listo. cuando empiezan no, la robot. marcación de tiempo por parte de los estamos participantes, se los puede perjudicar por en su recorrido. Uno, uno, dos, tres. tres. Ya llenó el robot, va muy rápido, ¿verdad? Muy bien. Ya, rápido, 2.29. 2.29. La verdad 2, está super Uy, es tiempo. que no, súper ah, reñido. Es que sí, 2.77. ¿Con 2.77? tú dijiste 2.29. Ah, 2.29, perdón. Quedan 2.29. Se registra 2, el 29, tiempo de 2.29 para los chicos de Nova Robot. Está muy reñido de la competencia. Entonces, ya ya los tenemos los tiempos, donde tenemos de los tiempos registrados final. de la ronda final de los cinco participantes. Recuerden y que agradecemos que a ronda cada uno de los equipos participantes por estar pendientes, por haberse tomado el tiempo de diseñar, crear, pensar, planear y, y formar unos equipos. Felicidades a de los chicos. por Bueno, no, ya, ya, ya ahora sí voy a aprender. Voy a hacer carita. una lluvia de ideas. Eh, bueno colaborarse primero es que darle las gracias a todos y sobre los todo que por estar ahí pendientes los guiándose aliento a ellos mismos a sus les demás mil compañeros les pedimos disculpas hay que cositas que a veces por, eh, por, por hay que ajustar diferentes inconvenientes que, que se bien, presentan de, mejorar, obviamente en el proceso para para de transmisión hacer, pero en eh, general, con el comentarista siempre con más los logísticos lo más de la cámara todos algunos inconvenientes que se pueden presentar dentro del desarrollo de la actividad Optamos Procuramos erigirnos netamente al reglamento de la competencia ese, ese para esta categoría. Problema. Entonces, eh, teniendo un caso de. Hecho, habiendo dicho eh, eso, muchas gracias a todos a los cinco finalistas. Eh, y, la participación. Bueno, eh, Felicidades a los equipos ya, finalistas. No sé Son si ganadores, algo, todos ver, por el hecho seas. de estar participando. Son ganadores de experiencia, ganadores de habilidades, ganadores de conocimientos. Y vamos a hacer la lectura final de los hola, hola, demás. Hola, hola, hola una eh, participar en la competencia y, a y tiempos, ya vamos en, el, en la parte mm, final ¿no? y, tendremos la la... Un, dos, tres, y felicitarlos a todos es una super competencia esos robots y demás y, y esta competencia lo voy a aplicar con mis alumnas eh, de trabajo me gustó mucho entonces bastante bastante chévere muchísimas gracias por la invitación bueno y, y a ver Javier ¿qué opinas tú? no excelente, mejoraron algunos mejoraron los tiempos en esta ronda final excelente, excelentísima competencia yo también estaba pensando en que mi sobrina ya debería competir en esta para la próxima hora. bueno recordemos recordamos a todos los equipos que tenemos el ya Colombia Norte el, en agosto, el 13 y 14 de agosto ya las inscripciones están abiertas tenemos en este momento un 20% de descuento eh, solo por estos días hasta el, hasta el 7 de agosto, hasta o el 7 de agosto tenemos un, un, un 20% de descuento para las inscripciones, para que se empiecen a inscribir. Luego tenemos un 10% para que miren en la página de RoboJam.live. Allá están. Les recordamos también que nosotros en nuestra página en RoboJam eh, Colombia pueden ver, tenemos un nuevo producto que es el Bristol Bot de RoboJam. Tenemos uno, es para ensamblar, o sea, simplemente son los componentes y ustedes los ensamblan, no está ensamblado porque eso está en contra de las competencias, por, por regla, eh, en contra del reglamento, el reglamento dice que no se pueden usar kits ya preesamblados comerciales, pero aquellos que vienen las partes para uno hacer no hay problema. Entonces, también tenemos el, el, el, el Bristol Bot, también para que lo usen en competencia o para que lo usen también si, si quieren jugar con él, ahí está, eh, nos pueden contactar por nuestra página por internet, con mucho gusto les damos precios y... Eh, llegamos, tenemos distribución en Ecuador y Colombia entonces para que lo pidan en cualquier parte de Colombia lo hacemos llegar y bueno ya no siendo más Javier vamos a mostrar la tabla final y tú vas a decir del quinto al primer lugar ¿te parece? Listo. y de nuevo muchas gracias a los participantes fue muy buena competencia estos tres últimos fueron muy rápidos demasiadamente rápidos algunos mejoraron los tiempos Listo, ahí ya estamos compartiendo entonces. Entonces, quinto lugar. Entonces, en el quinto lugar quedó el robot fundador de la Fundación Marina. Or. Fundador 2, perfecto. En el cuarto puesto quedó el robot mini del equipo Jeff Tech. En el tercer puesto quedó el robot. Hamster HS del equipo Jeff Tech. En segundo puesto quedó el robot Jarvis del equipo Jeff Tech. Y en el primer puesto como ganador quedó el robot Starbot del equipo Nova Robot. Bueno, perfecto. Entonces vamos vamos a, a primero llamar a los chicos de Jeff Tech al, al tercer y segundo lugar a la profe Marcia ahí para que estén ahí que nos den no, la hola. hola bueno cuéntanos, ¿qué, ¿qué se siente primera vez participando y logran un segundo y tercer lugar? sí, eso fue emocionante y más ¿Pero la llegamos, sí? no, creo que ya eso es ya los, los finalistas, no hay la ronda sí, ya, ya ya, ya. No, eh, chicos, no, eso fue una locura con los chicos eh, la, el problema que tuvimos fue, fue algo que, que no no pensábamos no no no lo no. estás imaginando ya no ¿Te ¿Te me estamos te estamos viendo okay. eh, No Isabella <ríe> ah, <ríe> todos mis, mis mis competidores mis chicos Agus eh, Mimi Mimi aquí los chicos de Agustín Sarita Jarvis está Santi Vicente, está Martín eh, no fue muy emocionante demasiadas emociones encontradas los chicos estaban muy emocionados y yo también digo, nos asustamos muchísimo cuando empezamos con las medidas porque teníamos que sol solucionar entonces eso fue una locura pero felices muy felices muy felices entonces, sabes, chicos, bien, bueno, felicitaciones muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a los chicos de Cali, felicitaciones a los chicos del Colegio Jefferson. Y ahora nos vamos a ir con los chicos los campeones de Nova Robot. Nova Robot es, es ellos son campeones, ellos han sido campeones de All Stars, han sido campeones de Road Jam Colombia y esta vez de todos los equipos, solo uno clasificó a segunda y tercera ronda y se en el primer lugar. Entonces, por allá están. Mejor dicho, fiesta para que en Nova Robot los escucho desde acá. Yo vivo, yo vivo a cinco cuadras de Nova Robot y creo que los escucho desde acá. A ver, Nova Robot, Juan Diego. Prendan micrófono. Eduardo, ahí nos escuchan. Sí, sí. Bueno, aquí los participantes quieren dar unas palabras, los campeones. Son estos dos, Emiliano y Nicolás. A ver. ¿Qué nos quieren decir, muchachos? ¿Cómo, los, ¿Cómo se sintieron en la competencia? Muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque nos divertimos. ¿Y te van, Divertimos. ¿Qué aprendieron para la vida con eso? ¿Qué aprendieron para sus vidas? Ah, que no importa si ganamos o perdemos. Lo no, que importa muy es divertirse. Muy bien, excelente, y tu hijo. Ganamos. Felicitaciones. Bueno, le damos las gracias a la gente de Robot. Javier, mira, te cuento. La gente de Nova Robot es una gente que hace una labor muy especial porque ellos es la academia robótica y muchas veces Maneja con chicos que tienen eh, dificultades de impulso de control, que tienen TDH, a veces son chicos que necesitan, eh, que tienen problemas de atención en el colegio, eh, problemas emocionales, y, y manejan la robótica a modo de terapia. Entonces, es una, una labor muy bonita que hace eh, Novarro, los conozco desde hace un tiempo, entonces felicitaciones, lo hicieron muy bien. Bien, muy bien, excelente. Bueno. Yo creo que ya no siendo más, eh, Sebas, alguna palabra, algo, algo que decir. Yo creo que Eduardo, ya. Eh, cuéntame Juan Diego. Alberto. Ah, Alberto. Cuéntame Alberto. Decirte gracias a ti, a tus compañeros, al, al staff de referees que tienes, eh, a tu organización, pues porque eh, evidentemente la vimos nacer, estamos contigo, siempre te respaldamos. Nos parece que esta es una oportunidad para toda América Latina. Y esto, esto tiene que volverse grande. Para nosotros es muy importante el poder participar, porque ya lo decías, estos niños eh, todos tienen en algún momento eh, situaciones complejas con su vida, pero el trabajar aquí y el participar en este torneo, que a nosotros nos ha encantado siempre, les trae a ellos una gran felicidad y un, y un, gran, un gran regocijo para su vida. Por eso les preguntamos qué aprenden para la vida. Pa aprender para la vida... No es simplemente participar, es, en este caso, como decía Mati, divertirse. Eh, eso hace que los niños sean mucho más cercanos, que se sientan más ellos y que puedan descubrir ese quién soy, que es fundamental en la formación. Entonces nosotros como formadores, eh, pues te agradecemos a ti, a tu organización, en el que los invites y el que podamos participar. A Juan Diego, que es el ingeniero que eh, está encargado del proyecto de torneos y eso hace que Novarro pues tenga la posibilidad de ayudar mucho más a los papás, a los maestros y a los niños, eh, que son finalmente el trabajo que tú muy bien conoces y que hacemos aquí en Novarro. Muchísimas gracias de parte de Natalia, de parte mía, de todo el equipo de ingenieros que tenemos en Novarro, que te cuento que ya somos casi 15 eh, y que seguimos creciendo, Adiós, gracias por este trabajo tan maravilloso de poder participar en los torneos y de poder hacer ingeniería con los niños. Listo. Eduardo, gracias. No, a ti, a ti Alberto, y a todo el equipo de Nueva Roda por estar siempre ahí presentes. Bueno, yo creo que ya. Le damos me gustaría salida. agregar ¿Sí? algo más Dime para finalizar. Sí, no, es una reflexión y, ahorita, escuchando a los de Novarro, eh, me parece interesante estos, estos concursos, sobre todo con estos chicos tan pequeños, a corta edad en el cual eh, les enseña la parte competitiva, ¿no? la, la parte de trabajo en equipo, la parte de, de reír, de divertirse, pero algo muy importante es aprender a manejar la victoria y también aprender a manejar la derrota, la frustración que es muy duro para ellos y pues uno como educador eh, lo ve constantemente, sobre todo en ese tipo de temas que es robótica educativa, programación y demás. Entonces, nada, felicitarlos y felicitaciones al campeón, al segundo y al tercero también, y a ustedes, entonces aquí me despido y que estén, que estén bien. Bueno, de mil gracias a Sebastián y a Javier Garzón que sirvieron de jueces el día de hoy. Yo estoy ahí en el bar y, ases y asesoría técnica. Eh, y a todo el equipo de transmisión, a Johan, a Juan David Vargas, que Juan David Vargas también de la Red colombiana, junto con Javier, que han estado aquí listos. Entonces ya estamos terminando. Muchísimas gracias entonces al staff de producción para que. Muchísimas gracias. Nos vemos, tenemos transmisión a las dos y media de la tarde, que es el reto Bumper Board. Chao, chao.